Hola, hola, hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Bueno, eh, esta es la presentación para este video del de día de hoy, hoy sábado, 11 de febrero de 2023. Eh, estoy promocionando el taller. ¿Cuál es la diferencia entre curso y taller? Eh, bueno, el curso vos aprendes algo en forma pasiva, en el taller vos mientras estás aprendiendo algo lo estás trabajando sobre vos. Entonces, este año 2023 hay un taller que voy a dar, el año anterior lo di también y al anterior también, pero esta vez lo voy a dar de una modalidad muy especial. Va a ser un domingo al mes, el último domingo de cada mes. Eh, en este caso vamos a empezar en marzo, el domingo 26 de marzo del 2023. Y ese domingo le tenés que dedicar unas 5 horas. Eh, el horario todavía no te lo voy a definir, pero créeme que... Eh, si estás del otro lado de Greenwich no te va a quedar demasiado tarde y si estás muy, muy, muy, muy para el otro lado de Greenwich, muy para el lado negativo de Greenwich, o sea, para el lado que estamos Argentina o América en general, eh, tampoco te va a quedar tan temprano. Vamos a buscar un horario que durante esas 5 horas no nos impida después ninguna otra actividad o antes ninguna otra actividad. Este eh, taller eh, por supuesto tiene un valor, un valor mensual y eh, va a ser desde el mes de marzo hasta el último domingo del mes de noviembre. O sea, son nueve talleres en el año, Lo, el último domingo de cada mes. Eh, ¿De qué se trata? Bueno, yo le llamo psico-astro-magia. ¿Por qué? Porque usa elementos que están en tu psiquismo, el mito, el mito regente, descubrir tu mito regente, porque usa para eso a la astrología, por eso astro, y lo que produce en tu vida no es algo mágico, es magia. O sea, transforma, transforma tu vida. Eh, y para eso hoy tengo una invitada. Eh, o sea, en el programa de hoy... Eh, vamos a, a charlar con Lucidia Pineda, Lucidia, Lucy, eh, para los que la conocemos, para los que somos amigos de ella, aliados de, de recorrido. <coughs> Lucy eh, es de Medellín, Colombia, y, eh, y ella te va a contar en primera persona qué es el taller, de qué se trata el taller y qué cosas pudo lograr ella en este taller. Eh, los cupos siempre son limitados porque al ser un taller yo tengo que dedicarme puntualmente, caso por caso, por eso te invito a que te inscribas ya en el taller, eh, que no dejes pasar más tiempo si es que querés tomar el taller, si es tu deseo, eh, yo digo que son 12 pasos y que el primer paso que tiene este taller de psicoastromagia eh, para transformar tu vida eh, y hacerla que sea lo que vos querés que sea, el primer paso es tomar la decisión de hacer el taller. Eh, entonces, por eso, este sábado, eh, en el estreno del sábado, eh, quise que me acompañara Lucy y que ella te contara en primera persona qué fue lo que ella hizo, qué fue lo que ella logró. Eh, te invito, antes de ir con Lucy, a que me sigas en las redes sociales, que me sigas en Instagram, arroba Aprender Astrología Fácilmente, eh, que me sigas en, en TikTok, tengo un TikTok también, eh, astrólogo.cheiro. Eh, y por supuesto que te hagas miembro de nuestra comunidad en patagoniaastral.com. Puedes entrar por patagoniaastral.com, patagoniaastral.com.ar, patagoniaastral.ar. Ahí puedes estudiar el nivel básico y el nivel avanzado 1 eh, y el nivel avanzado 2 de astrología completamente gratuito eh, es, pretendemos que se convierta en un gran portal de astrología en este momento puedes encontrar el blog de el, el mío, eh, que escribí muy poquito lo reconozco, el blog de Lola el blog de Jordi, el blog de... Eh, de Mildred, y, y ahí vas a, a aprender mucha astrología, pero también si querés aprender de verdad astrología, te invito a que te sumes al, a nuestro grupo de Telegram, nuestro grupo de Telegram tiene más de 600 miembros, eh, y miembros activos, miembros que preguntan, miembros que eh, responden, eh, es verdaderamente una escuela de astrología ese grupo de Telegram, el grupo de Telegram es t.me barra curso de astrología, eh, así entras a Telegram, si no tenés Telegram lo que está buenísimo, eh, eh, y entras al... te haces miembro del grupo, eh, es muy fácil, y, y ya podés empezar ahí a interactuar eh, con el resto del grupo. Bueno, eh, creo que no tengo más nada que decirte, a ver qué fue lo que me dijo, eh, que dijera... No, creo que nada más, cualquier cosa después de, eh, de estar con Lucy... Eh, vuelvo para decírtelo, eh, te mando un abrazo enorme y no, todavía no te vayas, vamos con Lucy bueno, eh, como les anticipé antes, hoy tengo una invitada eh, esta invitada para mí es súper súper especial, Lucy, hola Lucy Hola, profe. En realidad, Lucy, día, luz de día. Eh, pero, Lucy, porque también eh, ilumina de noche. Eh, <ríe> no es solo de día. Eh, eh, eh, Lucy participó del, del primer taller de psicoastromagia que, que hice los 12 pasos de la psicoastromagia eh, en el año 2021 eh, y eh, y fue vos Lucy fuiste muy muy muy muy especial eh, para mí eh, por que vos viniste haciendo paso a paso con mucho esfuerzo eh, en ese momento, con mucho esfuerzo personal, eh, de no esfuerzo, la palabra esfuerzo no está bien, eh, con muchas ganas, le pusiste muchas ganas a que tenías que cambiar tu vida. Eh, eh, y si bien, o sea, yo te enseñé un método, la, eh, un método eh, es aquel que se vale de muchos sistemas. ¿sí? Si bien yo te enseñé un método que se compone de 12 pasos y que el primer paso a dar es decidirse a conocer el método. Eh... Eh, el trabajo lo hiciste vos y cómo te fue eso me gustaría que me contaras profe como decí, decías es difícil era un trabajo difícil porque porque era reconocer primero reconocer todo lo que quería cambiar en mi vida reconocer todo lo que no había hecho y, y, y difícil de saber tengo que hacer esto pero yo pasé toda mi vida, a partir de ese año fue que todo me cambió porque yo pasé toda la vida acomodada a las cosas como llegaran sin poder eh, expresar si me gusta, si no me gusta, si quiero, si no quiero y solamente pues para cualquiera puede ser muy fácil decir esto no lo quiero, pero para mí era imposible y me gasté toda la vida así. Ahora, cuando, cuando conocí, cuando te conocí, que fue un regalo de Dios, cuando te conocí empecé, y vi lo del método, cuando lo ofreciste, que con miedo te dije que me gustaría mirarlo, pero que no creía que pudiera, que me hubieras dado la oportunidad, fue lo que cambió mi vida. Lo que es que no es un cambio, es una transformación, porque es que un cambio son, para mí un cambio son cambiar detalles, cambiar cositas. Yo hoy me miro. La gente dice, uy, cómo has cambiado. Pero yo me miro también y yo digo, oh, sí, pues es que soy diferente. He podido lograr mucho y todo, gracias a, a eso, todos los aspectos en todas las cosas han cambiado. Bien. Eh, ¿Hay algo que vos puedas resaltar del método que vos puedas contar de tu experiencia recorriendo estos doce eh, pasos. Pues de todos los de los doce pasos para mí el más importante y más difícil fue el reconocer el mito. Es un trabajo muy difícil, muy largo. Que gracias a toda la paciencia y el acompañamiento que tú haces es que uno puede ir, porque, porque es como ir tumbando velos, tumbando, porque llega uno a, a, a entender cosas que ni siquiera, o sea, las tenía tan adentro y que no se las imaginaba. Para mí fue así. O sea, llegar a ver lo que, lo que tengo, lo que, me, lo que me obstaculiza y cómo me afecta toda la vida y no lo tenía consciente. Haber ido contigo paso a paso, paso a paso y, y llegar a... A la puerta, a la puerta de, de donde ya tengo, o, o, o me quedo aquí o sigo, da mucho miedo. <ríe> da mucho miedo, pero es muy transformador. <ríe> estar, estar frente al abismo. ¿Qué sí. hago? ¿Me tiro o no? Sí, pero pero aceptar el reto y dar el paso es. Uy, es la gloria. Es la gloria, es, es como, como pasar de. De un cuarto oscuro, nebuloso, a salir a la, a la iluminación, a la luz del sol. Es una diferencia total. Eh, una de las cosas que, que yo rescato de ese trabajo eh, que vos hiciste, que yo digo, fue de verdad donde se notó el antes y el después. Es que eh, en tu mito estaba que tenías que estar encerrada y callada la boca, ¿no? Ese era el mito que estaba bloqueado adentro tuyo. Así Pero es. Y... Era el que regía tu vida. En todo. ¿Eh? En todo, porque yo desde, desde eso fue estando niña. Y toda mi, mi, mi la, la, la, hasta la adultez era con miedo, callada, acomodándome a las situaciones. Pues todo el grupo lo supo, de, por ejemplo, de mi matrimonio, que, que fue uno de los cambios más grandes. Porque yo viví bien, porque mi esposo me cuidó, me protegió que era lo que yo necesitaba y se lo agradezco ahora no, no somos pareja pero yo le agradezco todo lo que hizo pero, pero, pero por, por, tan, por esa protección y por eso que él me suplió no viví tantas cosas que, que, que necesitaba hacerlo y el, el tomar este taller fue el, como el que yo pudiera ver y pudiera decidir y decir yo no quiero seguir viviendo así o sea tendría que o sea, fue, fue primero decirle a él, reconocerlo y decirle a él, mira, esta no es la vida que yo quiero y te lo agradezco mucho, pero no. Y así con todos, paso a paso, y yo pasé de, de estar encerrada. Yo no salía a la calle ni a mercar, ni a una cita médica sola, nunca. Me daba miedo, <ríe> me daba miedo verme por la calle sola. Era muy extraño porque si no habían personas, uy, estaba expuesta a que cualquiera me hiciera, me atentara, me, lo que fuera. Pero si habían personas, también, porque ese podría venir a agredirme. Era un. ¡Qué paranoia! <ríe> y no voy ahora, no es así, ahora vivo muy tranquila. Ahora salgo a correr sola, si vieras por dónde voy, por la autopista, sola, contenta, disfrutando, saludando a la gente. De verdad que se borró, se fue todo ese miedo que tenía. Eh, ¿Quieres contar? Eh... ¿Por qué? ¿Qué te había pasado? Sí, lo, el mito. ¿El mito? Pues, El mito. ¿Cuándo se generó el, el mito, no es cierto, en vos? Fue, como dije ahorita, fue muy difícil llegar porque lo tenía borrado de mi mente. En el proceso del taller, poquito a en poquito. En realidad no estaba borrado, estaba bloqueado en tu mente y actuando. ¿Sí? sí. Me manejaba, me poseía. Claro. Cuando el día que descubrimos el mito, que descubrimos porque tú fuiste el que, el que me llevó ahí, el que me llevó, uff, mi mito era callada, si quiere que no le pase nada. ¿Qué que fue lo que yo recordé? Que siendo ni tendría de pronto siete años, yo vivía en un barrio donde había mucha violencia en Medellín en la época de Pablo Escobar y en ese barrio vivían pandilleros, muchos pandilleros y habían maltrataban a la gente, pues me tocó ver cómo mataron a alguien y yo estaba escondida. Cuando pasó esto, pues yo, obvio que el susto, el llanto, el señor este me vio y con sus manos ensangradas me sacó de donde estaba y, y me miró. Me dejó ir, otro compañero de él me dejó ir y me dijo, callada si no, si no quiere que le pase nada. Y desde ahí yo ya ni quería ir al colegio. Claro. Yo ya no quería salir de mi casa, no podía, eso no se lo conté a mi mamá, a mi papá, a nadie, nadie, nadie supo eso nunca. Y lo guardé toda la vida, hasta mis 47. <ríe> 47 con eso ahí, limitándome la vida. Y, y terminado el, el taller. Eh, nos, nos homenajeó con un regalo hermoso que nos mandó eh, que fue ella cantando, o sea vos Lucy nos homenajeaste vos cantando una canción en una plaza pública o sea eso para mí son los las dos Lucy que yo conocí ¿Eh? Sí, una de antes y una de después y todavía lo hago, vieras pues ando, ando muy, muy poquito ya por acá, por las redes porque ando en los ensayos y, y los fines de semana nos vamos muy chévere a, a hacer presentaciones con mi compañero actual, que le encanta eso y yo estoy disfrutando mucho con él en, en este momento haciendo eso Qué bueno, qué bueno, Lucy. Eh, y, y si bien es verdad que yo te acompañé, eh, como te lo dije aquel día, te lo vuelvo a decir hoy, eh, que en realidad fuiste pues, vos la que llegaste a eso. Eh, desde, a, desde afuera, eh, yo la única participación que tuve es enseñarte un método eh, para descubrir eso que estaba controlando tu vida y qué hacer con eso que estaba controlando tu vida y que hacía que tu vida no fuera la que vos querías tener. ¿Sí? Eh... Pero es un taller, es valiosísimo, es valiosísimo, porque es que, o sea, yo me gasté 47 años, 47 años escondida, sin vivir prácticamente porque yo que yo de mi casa no pasaba como te dije para salir de mi casa tenía que salir acompañada yo no hacía nada mi vida no era interesante <risa> y miraba en la carta y yo decía uy cuando lo poquito que, que aprendí de astrología yo, pero mi sol o sea es que mi carta no estoy siendo yo y, y, y es, es reconocerlo reconocer el mito, reconocer qué es lo que yo quiero, pero que no se quede solo en reconocerlo, sino en decir, bueno, voy a, voy a, voy a hacer el reto, voy a cambiar, voy a, voy a dar los pasos o no, porque es que, pues, si se queda como, como un conocimiento intelectual. Eh... Yo creo que la diferencia es esa de decidir y, y, y saltar, porque la promesa es grande. El, el potencial en cada uno acá tengo eh, preparada y porque ella me dijo que sí podía hacerlo, que podía mostrarlo, eh, la carta de ella. Eh, eh, era muy grande. En primer lugar eh, pasó algo muy mágico eh, cuando ella eh, decidió fue la última en inscribirse, eh, los cupos siempre son limitados porque eh, es un taller, no es un curso. Cuando uno da un curso, la diferencia es entre un curso y un taller es que en el curso yo enseño algo y puedo enseñarle eso mismo a una persona, a 10, a 15, a 20, a 100, da igual. ¿Sí? Eh, el taller es algo vivencial, es algo que se aprende mientras se está vivenciando. Entonces yo tengo que dedicarme a cada uno, a uno por uno. Por lo tanto, eh, eh, yo, este, este taller se llama Psico, Astro, Magia, porque en realidad lo que tiene es central es la astrología, ¿sí? en el método. Y, y ella fue la última en inscribirse, faltando unos días. Creo que eh, yo había dado hasta el sábado para poderse inscribir y ella me escribió el viernes. Y, eh, o el mismo sábado creo que fue que, que me escribió. Y... Y cuando veo la fecha de nacimiento de ella, eh, no me quedó otra que aceptarla, eh, porque ella cumple años el mismo día que cumplía mi papá. Y entonces dije, la figura paterna presente en el curso, o sea, era una forma de decirme de a mí, era una señal del universo que me mandaba, de decirme, mira, tu papá está, eh, está dándote el permiso para eso. Y entonces cuando yo descubro de que ella tiene medio cielo en Leo, ella tiene a Venus en, en Leo, en ese medio cielo, ella tiene el Sol en casa 10, ¿Sí? no podía estar escondida, no podía acostarle hablar, no podía no ser creativa, no podía no cantar en público. Esa no era la luz que yo veía en la carta natal. ¿Sí? ¿Quieres agregar algo más, Lucy? Pues, profe, yo de astrología recién estaba mirando, pues, lo llevaba 15 días de pronto. <ríe> yo cuando, cuando explicabas lo del sol, lo de Venus, yo sí miraba y decía, pero ¿cómo va a ser? <ríe> y viendo que la astrología, la carta natal es como la, la, la energía, la promesa y la disposición de, de la esencia de la persona, o sea, yo no dudaba que, que era real, pero que pero yo decía, pero y entonces, ¿por qué estoy así? <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué me pasa? Claro. <ríe> había había algo oculto que estaba manejando mm. la situación. Y a veces ese oculto es algo muy grave como lo que te pasó a vos. Es terrible como lo que te pasó a vos. Y a veces no, a veces es una tontería. Que te pasó de, de chico, de chica, cuando recién naciste. ¿Sí? Y, y, y no podés recordarlo hasta que haces ese trabajo y, y viene a vos y cambia tu vida de esa manera. O sea, de pasar, de no poder decir... No quiero hacer tal cosa, ¿sí? A ponerse a cantar en público en una plaza. <risa> ¿Sí? No me libras, Marcio. Aparte de, de, de, de, de lo que estoy disfrutando, las cantadas en la plaza. Ahora estoy en trabajo, en lo que me gusta, en el taller de masajes. Tengo como me gusta, porque es por agenda, entonces tengo tiempo, les sirvo a la gente, les enseño, les quito el dolor. No, estoy feliz, estoy, mejor dicho, transformada, totalmente diferente de cómo era. es que yo no salía de mi casa ni hacía nada. Qué lindo. Eh, Lucy, te agradezco muchísimo por este tiempo. Eh, que nos dedicaste. Eh, por supuesto que mi compromiso de que todos los que ya tomaron el taller eh, lo pueden seguir tomando gratuitamente eh, de por vida, o sea, cada vez que lo dé. Así que si quieres, ya sé que no te hace falta, pero si quieres volverlo a tomar <risas> el taller, estás invitada. Va a empezar... Eh, el taller esta vez va a ser eh, algo distinto a como fue en el 2021, que fue intensivo. Eh, lo, en el 2021 lo trabajamos durante tres meses. Eh, eh, esta vez va a ser a lo largo de todo el año, va a ser un domingo eh, por mes, durante unas cinco horas más o menos. Eh, y va a ser desde marzo hasta noviembre. Eh, va a ser el último domingo de cada mes. Eh, en el caso de marzo es el 26 de marzo que empieza el taller y... Eh, y bueno, eh, los horarios eh, todavía están a, a definirse porque tengo que ver bien en España cambian la hora y en México también para esa fecha, pero va a ser un horario que les va a quedar muy cómodo a la gente de, de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de México, para un lado, o sea que no se van a tener que levantar a las 6 de la mañana para tomar el taller, y a la gente de España no se les va a hacer más de las eh, cero horas de, de España. Eh, a los que tengo más alejados de los que puedan tomarlo. Así que bueno, eh, ya sé que para el 26 de marzo parecería que falta mucho, pero los cupos son limitados, los invito a que se vayan eh, suscribiendo. Gracias, Lucy, por haberme acompañado en este, eh, eh, en este vivo eh, estreno, en realidad, porque lo estamos grabando con anterioridad. Con gusto, es con gusto, profe, y ojalá y muchos puedan tener esta experiencia de cambio, de aprender a disfrutar la vida como, como lo estoy haciendo yo hoy. Muchas gracias. Gracias. Bueno, eh, gracias, gracias, gracias, gracias a todos, a todas, a todes eh, por haberme acompañado este sábado, por estar ahí siempre del otro lado de, del video eh, y gracias Lucy, por supuesto, por, eh, por haber querido... Eh, contarnos sobre sobre vos sobre tu vida eh, y ojalá algún día te tengamos acá en el canal cantando alguna canción ya sabes cuáles son las que a mí me gustan eh, bueno gente nos volvemos a encontrar eh, como siempre los martes eh, en estreno Ángeles y conecta con tu ángel y los sábados eh, con temas varios de astrología, eh, suscríbete al canal eh, si no estás suscripto, dale click a la campanita si todavía no le diste click a la campanita, a mí me ayuda un montón eh, y a vos no te cuesta nada, dale like al video, activa el algoritmo de YouTube, eh, para así llego a más personas eh, gracias a todos están dando super tanks super tank -punk. Eh, super gracias eh, a todos los que dan super gracias eh, gracias gracias gracias de verdad eh, toda la eh, ese amor que me demuestran en lenguaje monetario eh, me ayuda un montón para poder seguir adelante para pagar la página, para pagar eh, nada, todo lo que hay que pagar para poder estar eh, en este medio y, y también para subsistir, por supuesto, como que no eh, hablando de eso, eh, te digo que durante este mes de febrero del 2023, si contratas tu carta natal, carta natal nada más, sin revolución solar, eh, más carta de ángeles, porque sabes que en este mes, ahora el 14, eh, se festeja un ángel, San Valentín que es el de la flecha, es el del amor y la amistad. Bueno, eh, te invito a que te, eh, a, eh, a que te sumes a, a hacerte tu carta natal eh, más carta angelical. Eh, en este mes de febrero, contratándolo en este mes de febrero, hay una oferta súper súper súper especial que no te la puedes perder te mando un abrazo enorme como siempre nos volvemos a encontrar en todo momento Chao, hasta la próxima